Eh, nuestra tarea para ahora es de explorar el rol eh, de la ira en eh, las luchas para la justicia o en las luchas para crear una sociedad eh, sabia y, y, y, y respetuosa y pacífica. Y eh, a veces la, eh, la ira eh, parece haber tenido muy buena eh, mercadotecnia, porque tenemos la impresión eh, que la ira es eh, algo que nos ayuda en cumplir nuestras metas, eh, que es un, un amigo. Es un factor propicio para nosotros cumplir las metas que tenemos, que nos da esta energía o este empuje. Eh, mientras eh, lo que vemos, si miramos eh, sutilmente y detalladamente en la función o la presencia de la ira en nuestra mente durante nuestros esfuerzos de cambiar, eh, la, una dinámica negativa, lo que vemos es que la ira no sirve. Y en el budismo eh, no decimos que es mejor luchar sin ira porque ira es mala o no es muy espiritual, sino que eh, decimos que es mejor eh, luchar sin ira porque la ira nos impide de cumplir las metas que tenemos. La ira es un impedimento en este programa de llevar a cabo cambios positivos en la sociedad. También la ira es un impedimento para nosotros mismos mantenernos a largo plazo eh, luchando o trabajando para mejorar la dinámica. Y eh, ¿Cómo es...? Eh, hay que contestar dos preguntas. ¿Cómo es que llegamos a pensar que la ira es propicia mientras es, es dañina, si es cierto? Y si es cierto que la ira es un, un obstáculo en nuestra capacidad eh, a largo plazo de, de, de fomentar eh, cambios positivos. Y el primero que enfrentamos eh, cuando empezamos a mirar un poquito, un poquito más al fondo eh, la presencia de la ira en nuestras mentes, eh, cuando estamos tratando de cambiar cualquier dinámica social, puede ser una dinámica interpersonal en la familia, eh, con la pareja, en el trabajo, o puede ser en sociedades o agrupa agrupaciones sociales más grandes. En cualquier como rango que estamos hablando, la ira es dañina porque nos atrapa en la postura de víctima. Y es importante entender cómo esto funciona. Y aquí tenemos de la psicología budista una descripción muy clara de los aspectos emotivos o afectuosos y a la misma vez cognitivos que se juntan en la formación de la actitud o la emoción de ira. Y aquí, cuando hablamos de la ira o cualquier otra emoción en un contexto de la psicología budista, el eh, entendimiento muy claro es que una emoción no es puramente salvaje, irracional, sin ninguna base de lógica o de procesos cognitivos de interpretación, sino que un componente que podemos llamar intelectual o, o conceptual está conjunto con esta, este aspecto eh, emocional. Y cuando miramos la estructura de este estado mental de la ira, ¿cómo es que nos atrapa en postura de víctima es porque con ira, nosotros identificamos una persona, una institución, una, una situación ajena a nosotros, otra, y decimos que esto es lo que me está quitando mi felicidad. Esto es lo que me está impidiendo de ser feliz. Y por esto nos enojamos. Eh, o sea, nosotros etiquetamos una persona, una situación, una institución, nosotros mismos ponemos en la, como en las manos de esta otra persona, otra institución, el poder de hacernos felices. Y aun cuando eh, es una situación donde la institución o la persona tiene un verdadero poder, nosotros mentalmente entregamos nuestro poder personal diciéndonos a nosotros mismos como parte de la narrativa de la ira que es esta, la persona, la institución que tiene el poder de hacerme sentir mal o infeliz, enojada, frustrada. Y mientras nosotros seguimos enojados eh, dos, dos, eh, dos consecuencias tenemos que nos perjudican enormemente en un, algún cualquier proyecto de tener un rol propositivo, activo, que realmente aporta algo para cambiar la situación. Uno es que en esta, en esta estructura mental, nosotros la ira misma, la, esta energía de la ira, está fortaleciendo la sensación que podemos haber tenido cuando analizamos la situación, la sensación que tenemos de ser sin poder, de ser quienes necesitamos que otro haga algo para nosotros estar bien. O sea, es el otro que controla la situación cuando estamos enojados. Y la, la ira misma refuerza y reactiva esta postura de víctima en la dinámica que tú tienes el poder ¿por qué no me das el poder? yo quiero el poder esto es parte del discurso básico el discurso que subyace los momentos de la ira y no es que conscientemente nos decimos esto, sino que es la estructura misma de la ira que ha in interpretado y creído en que esta interpretación sea la realidad, que es esta persona que tiene el poder y el control aquí. Y yo no lo tengo y por esto, por esta sensación y con esta sensación me enojo. Y en los momentos cuando vemos una situación donde realmente otro nos está perjudicando o dañando a nosotros, o a, a otras personas para quienes sentimos compasión, empatía o amor, o apego, eh, en estos momentos el surgimiento del enojo es un hábito antiguísimo. Y por lo tanto, aunque no podemos decir que es natural, pero es muy entendible o comprensible. Que al identificar o interpretar a alguien como quien tiene algún poder sobre mí, el surgimiento de la ira es algo que, que sucede muy fácilmente. El problema principal viene cuando, cuando seguimos con esta emoción. En vez de usar la el surgimiento instantáneo de esta emoción, usar esto como un, una indicación. Ahora me estoy sintiendo sin control e incapaz. ¿Qué es que estoy viendo como lo que me está eh, quitando el poder o me está controlando. Si seguimos enojados, estamos continuamente fortaleciendo esta dinámica, esta relación básica de víctima y poderoso. Y la, la ira, y aquí vamos, llegamos la, al siguiente la siguiente eh, truco que la ira tiene, para mantenernos en esta posición débil, que con la ira congelamos la interpretación o la visión que tenemos de la situación, la persona, la institución. O sea, hacemos muy sólidos lo que vemos con ira. Ira es algo que hace que lo contra lo cual estamos eh, luchando o que queremos, que, que cambiará, lo vemos como pintado de un solo color, únicamente malvado, totalmente malo Y si miramos la, el discurso básico de la ira, lo que la ira quiere es que en este mundo no exista esta persona, esta institución, esta situación, que desaparece del mundo completo. Y eh, de un lado... Si realmente queremos que esto suceda, necesitamos poder buscar las condiciones que permiten que exista la institución o la situación. No voy a plantear que hacemos desaparecer personas porque no estamos en esto. Pero si hay una institución, una dinámica, una situación que queremos cambiar, necesitamos poder analizar las condiciones. ¿cuáles cuál entre todas esas condiciones se puede cambiar para poder cambiar la dinámica? Y si nosotros vemos la situación o la institución como una entidad monolítica y a la misma vez poderosa porque esto va juntos, si vemos la institución o la situación como monolítica, ya no somos capaces de ver que no es monolítica sino está construida, es una agregación, un agregado de muchos factores, muchas condiciones históricas, sociales, económicas, personales, emocionales, que si vamos como desatando el nudo o desjuntando la asamblea de condiciones que se juntaron e identificar lo que sí yo puedo afectar, sin esto, no somos capaces de tener un mayor impacto en la situación. Lo principal que hacemos es que nos enojamos a nosotros mismos. Y solidificamos esta relación de desconexión. No es una relación de desconexión, pero tenemos la impresión de que esto monolítico no, tiene, no depende de mí. Yo no, soy una, no no tengo una relación con una de estas condiciones que yo podría cambiar para cambiar la dinámica. Y si miramos, como usando nuestra propia experiencia, sintiendo ira o enojo, si miramos, y es importante esta intro, introspección para saber si es cierto lo que digo o no, pero si miramos la actitud que tenemos cuando surge la ira o el enojo, es que queremos negar la relación entre nosotros y esta cosa. Y la forma extrema de querer negar la relación es que quieres que no exista esta cosa, que no haya ninguna conexión entre yo y esto porque esto ya no existe. Y este... Este, esta mentalidad de negar la conexión o tratar de negar la conexión que tenemos con una institución, una situación, una persona, precisamente es lo que nos impide de actuar de manera sabia, hábil y eficaz para cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque la, la base para nosotros poder aportar algo positivo a una situación es que tenemos una relación, tenemos una conexión, tenemos un acceso. Formamos alguna parte de la dinámica. Si no formamos ninguna parte de la dinámica, ¿cómo la va, vamos a cambiar? ¿Cómo la vamos a, a impactar de manera positiva? Solo cuando somos capaces de reconocer que yo formo parte de esta mezcla y por lo tanto puedo hacer algo al con respecto y en cuanto a la acción social siempre podemos aportar algo porque siempre tenemos una conexión porque la sociedad somos nosotros la sociedad no es algo ajeno que yo no qui quiero tener nada que ver con esto y ciertas formaciones sociales dentro de una sociedad también están conectados con toda la sociedad. Y aquí otra vez regresando a la, a la visión panorámica que ya tenemos en lo, las ciencias uh, sociales y que también tenemos muchos milenios del budismo que de la interdependencia, que las, uh, las situaciones económicas... Eh, sociales, laborales, de, eh, de dinámicas de clase, etc. En alguna parte afectan al otro. Y por lo mucho que podemos estar viviendo en fraccionamientos o podemos estar tratando de separarnos de estas dinámicas, no es posible aislarlos, aislarnos ¿por qué? porque estamos profundamente interconectados. Las, no, los precios favorables que recibimos para las, los productos que compramos están directamente conectados con las condiciones difíciles eh, de, en las fábricas en China ¿no? o en la pobreza en ciertas partes del mundo es lo que nos permite nosotros vivir en nuestros fraccionamientos. O, ¿no? la, eh, Nuestra propia eh, situación de educación está conectado con muchos otros factores, muchas otras instituciones. Todo está, ¿no? Ligado e interconectado. Y aunque podemos con ira querer negar que estamos conectados con estos estas dinámicas. La verdad es que si logramos mirar con calma, y esto es el porqué realmente en un proyecto de querer aportar algo po positivo, la calma realmente es importante, porque cuando miramos con calma podemos identificar, reconocer, aceptar, afirmar, y empezar a aprovechar las conexiones que nosotros ya tenemos con todo lo que nos rodea. Así que la, la ira en cuanto a, a crear un plan de acción es absolutamente tóxico. ¿Por qué? Porque vemos el otro como mucho menos complejo, más sólido, ¿no? más monolítico, y más poderoso que lo es. Y la ira es lo que nos atrapa en esta mentira. ¿Qué podemos hacer cuando, eh, cuando esta reacción eh, tan habitual, tan común nos empieza a surgir? Cuando leemos de algún eh, alguna algún secuestro de niños cuando leemos de alguna lo que sucedió recientemente aquí en los Estados Unidos donde estoy ahora eh, donde la policía eh, blanca mata a un joven negro y lo deja en la calle Mientras otros están grabando eh, la situación, matándole eh, supuestamente porque tuvo una, una arma que ni siquiera lo tuvo. Hay muchas situaciones que podemos leer y pensar, no puede ser, no puede ser que vivo en un mundo donde esto sucede. Y esta narrativa que no puede ser es una narrativa de parálisis. No puede ser. Cuando surge esta sensación de no puede ser, de, de parálisis o de rechazar eh, la, una conversación o un, un recordatorio sabio que nos podemos dar es, que de, es de decirnos eh, en este momento. No puede ser otro. Estas son las condiciones que su se juntaron. Donde yo, y preguntarnos, dónde yo puedo aportar algo positivo con respecto? Y cuando nos acordamos que nosotros sí tenemos un rol, sí vamos a seguir buscando hasta encontrar algo que sí podemos hacer positivo con respecto, ya estamos rescatando el poder que, que la ira nos quita, o que la situación nos hace sentir que no tenemos. Simplemente al ponernos en posición, no de víctima, sino de actor, de agente, de, de persona que actúa, que, que sí va a hacer algo, esto ya ayuda en, en, en, en disminuir un poquito esta sensación de incapacidad de hacer algo. Y nos decimos, en este momento la situación no puede ser otro que es, no ha podido ser otro que es hasta ahora, pero está compuesta de muchas condiciones, muchas dinámicas personales, muchas personas, muchos factores. ¿Dónde yo puedo? ¿Qué yo puedo hacer? Las... Eh, las condiciones que tenemos ahora con, la, con el Internet permite que se comparte mucha información y también vemos que la información eh, tiene poder, tiene un impacto. Eh, la democracia tiene la ventaja de que la opinión pública cuenta eh, si se la forma y, y dirige de manera correcta. Así que siempre, al temer, ¿no? incluso sea muy, para ti quizás te parece trivial, siempre hay algo que puedes hacer con respecto. No quiere decir que decides, yo quiero deshacer el racismo en la sociedad, yo quiero deshacer el terrorismo estatal, yo quiero deshacer el narcotráfico, no, con un solo, una sola queja en Facebook. No, no va a suceder y ya lo sabías. Pero de tomar esta posición, que porque esta, esta situación es muy dolorosa, es muy dañina, está causando dolor y sufrimiento, y yo no puedo dejar las personas sufriendo con esto, yo voy a buscar algo positivo que yo puedo hacer con respecto. Y cuando... Y, y tenemos... Eh, la, cuando tenemos la mente calma y vamos identificando ¿no? cuáles son los factores que se juntaron que permiten que la situación siga, sigue, y vamos ya mirando qué podemos, dónde nosotros tenemos nuestro punto de entrada para formar parte de un cambio positivo. Y con la mente calma, viendo que no es nada monolítico, es muy complejo, hay muchos factores, ya tenemos la agilidad y la flexibilidad mental para realmente identificar oportunidades. Y la ira nos ciega a las oportunidades porque hace todo tan sólido y tan poderoso frente a nosotros. Y esta, este anhelo básico que, que la ira aporta es un amelo muy infantil ¿no? que me quiten esto que, que me quiten esto que no me gusta ¿no? y aun si es algo que no es solo que no te gusta sino realmente está perjudicando eh, para poder tú misma protegerte frente a, a esta estos formas de daño vas a tener que estar realmente con fortaleza interior vas a tener que saber dónde te anclas para esto. Y no tirar tu ancla y tirar tu poder y cederlo todo al otro. Y en esta, en esta reorientación que hacemos, de cuando sentimos, este, se empieza a surgir esta indignación frente a la situación, de decirnos y preguntarnos, ok, ¿no? Hay algo aquí, una presencia tóxica en la sociedad. Hay una persona, institución, situación que está causando mucho dolor. muy negativo, es tóxico. ¿Qué yo puedo aportar ¿no? para, para aportar inmunidad a los que están recibiendo el daño? ¿O para cambiar las condiciones para que las personas que lo estaban haciendo ya no lo pueden hacer y si buscamos y buscamos y buscamos y en este momento simplemente no vemos qué podemos hacer al respecto ¿no? y puede ser que en ciertos momentos llegamos a esta conclusión eh, el siguiente paso que siempre tenemos disponible es de tomar una decisión y esto forma parte de una alta responsabilidad social y un cumplimiento eh, vali valiente con esa responsabilidad. Y esto es, decides, aun si yo no puedo hacer algo que directamente contrarresta la presencia de, de este tóxico, aunque yo no pueda eh, como directamente oponer esta... Eh, esta, este factor negativo en la sociedad aún más fortalezco mi compromiso de aportar algo positivo en cualquier situación, en cualquier entorno social en cualquier contexto si puedo aportar algo y esto puede implicar que al escuchar de lo que sucede en Guerrero o de escuchar lo que sucede en otro rincón donde hay sufrimiento, donde quiera que has escuchado que sucede, aunque no puede, tu alcance no llega hasta allí, o así decides luego de interpretarlo, tú puedes tomar esta posición de que mientras ellos están dando algo, algo tan negativo a la sociedad, me toca a mí aún más dar algo positivo. Entendiendo... Que, ...que las acciones y sus consecuencias van moviendo por la sociedad, por la interdependencia. Y lo, si este negativo que sucede en algún rincón tiene su efecto negativo en una dirección, yo voy a enviar lo positivo con más intensidad por todos lados que pueda, como mi acto de acción social... Eh, dentro de las condiciones que tengo. Y aquí, básicamente, el planteamiento es de, eh, de dejar de permitir eh, que la ira tome el control y nos congela en posición de víctima, eh, también de eh, permitir... Eh, que la solidificación, eh, que la ira crea. es una, la, la mente de ira, las personas, si nos miramos a nosotros mismos, somos mucho menos flexibles cuando estamos enojados. Cuando estamos relajados, podemos fluir, podemos adaptarnos, podemos estar muy abiertos a las condiciones. Mientras, mientras la ira hace que la mente se cierre, se cierre a muchas posibilidades. Así que de, de contrarrestar o aportar en los momentos cuando está sucediendo esta voz sabia que dice, okay, yo no quiero quedarme atrapada en la, en la postura de víctima, quiero poder ver las oportunidades para cambiar la dinámica. Y si, eh, si miramos en nuestra propia experiencia personal, eh, cuando, eh, cuando miramos nuestras acciones bajo la ira, muchas veces hemos hecho cosas que luego arrepentimos, que lamentamos, ¿no? que nos dan vergüenza incluso, que vemos luego que yo, yo sabía que no era sabio. No iba a poder cumplir mis metas y digo esto, pero por enojo lo dije y luego ya tuve que vivir la, las consecuencias. El, nuestro juicio queda dañado y limitado por la ira. Y cuando estamos hablando de una, eh, una, un proyecto de aportar algo positivo a la sociedad, a las relaciones, es muy importante que tenemos nuestro juicio claro, ¿no? sabio, inteligente, ¿no? con ojos abiertos, con mente abierta, para poder realmente identificar las oportunidades que tenemos para cambiar la dinámica. ¿Sí? Muchas veces también cuando miramos nuestra propia experiencia Aún si puede parecer que la ira nos dio alguna fortaleza, alguna energía, lo que podemos ver es que eh, la ira toma control. Es la ira la que decide qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos. No es nuestra la inteligencia básica que tenemos, la sabiduría, ¿no? Esta, ¿no? la capacidad de discernir. ¿Qué acto, qué paso puedo tomar para tener las consecuencias que, que quiero tener? Y la verdad es que para, eh, para poder aportar un cambio eh, positivo social necesitamos la capacidad de crear estrategias. O sea, de ver dónde están las oportunidades, dónde son los puntos débiles en la situación donde si saco esto, si aporto esto, si, si fomento esto, ya vamos a poder cambiar la dinámica. ¿no? Y cuando es la ira la que nos controla, no somos, por primero no estamos identificando las oportunidades que sí tenemos y además no somos capaces de, de tomar las decisiones correctas y llevarlas a cabo. Y lo vemos, si lo miramos en la vida personal, podemos ¿no? haber decidido que cuando vemos a cierta persona que nos molesta, que nos frustra, que, nos, que no nos gusta, eh, podemos haber decidido, no le voy a dar el placer de verme reaccionar. No voy a reaccionar si me dice tal y tal cosa. Y vamos a la situación, ¿no?, y no, queremos, no queríamos reaccionar, no, no queríamos agradarle al ver que sí tiene control sobre mí, sí tiene el poder de molestarme. Y vamos a este encuentro, ¿y qué sucede? Dice algo, nos mantenemos calmas, dice otro, ya, esto ya calienta esto ya no. Y nosotros nos ponemos a reaccionar, aunque antes nuestra propia... No, mente como de competencia, no quería hacer esto, lo hacemos porque por ira. Porque ira nos controla. Y por esto hay un, un dicho antiguo de, de Shantideva que dice ¿no? quien nos controla. ¿No? Normalmente, cuando el, el verso dice que normalmente lo, no lo estoy citando, sino explicando. Cuando alguien nos eh, golpea con una vara, ¿qué es lo que nos está dañando? Es la vara. No es la vara, literalmente, lo que nos está doliendo. Pero no nos enojamos con la vara, sino con la persona que lo, que lo controla. Pero si miramos bien a esta persona, ¿qué controla a esta persona? Es su ira. Entonces, es con su ira que debemos de enojarnos. Es la ira a quien debemos de culpar. Y esta, esta desconstrucción eh, de la ira misma nos, nos ayuda en ver que nosotros mismos somos víctimas. La ira nos pone en postura de víctima en cuanto a la percepción que tenemos de la situación, pero también nos pone en, en posición de víctima porque no estamos controlándonos a nosotros mismos. Ni vemos cómo controlar la situación o vemos que es la situación que nos controla y a la misma vez la emoción de nuestra ira nos controla a nosotros mismos. Así que es un doble victimización lo, lo que recibimos de nuestra propia ira y otro, eh, otro eh, por qué eh, la ira eh, nos impide de cumplir nuestras metas eh, en cuanto a cambios sociales o interpersonales que queremos llevar a cabo. Eh, otro porque es que para cambiar una dinámica social eh, necesitamos no solo que las estructuras externas cambien, sino que también las mentes cambian. Y esto forma la, el enfoque para la, la sesión que viene, eh, la semana que viene, eh, que es la relación entre las estructuras sociales y lo que tenemos en nuestros propios corazones. Y la, el vínculo entre la... Eh, las dinámicas, las formaciones, las instituciones sociales y las emociones que tenemos en el corazón y los valores que estamos persiguiendo eh, mentalmente y con nuestras acciones, están muy ligados. Y entender su conexión abre muchas oportunidades de empezar a cambiar las cosas. Pero también si vemos eh, que para cambiar una dinámica en una relación personal que tenemos en la sociedad en, en, en rango o en ámbito más grande, eh, lo que vemos es que necesitamos que las mentes cambien. ¿no? Y muchas veces lo que estamos buscando con el activismo es que la gente cambie su actitud. Pero si con la ira, con ira, nos acercamos a otra persona, con este planteamiento de la ira, que tú eres el equivocado, el malvado, el no, el que no debe de estar ahí, eh, no tenemos ninguna base, no hemos creado eh, la, la, la base de conexión que necesitamos para dialogar. Tampoco hemos dado la, la, el espacio o la posibilidad al otro que cambie. Porque fíjate cuál es el planteamiento cuando te acercas a otro con ir. El planteamiento es que el otro tiene todo el poder, pero el otro, es, el otro planteamiento es que esta otra persona tiene todas las faltas. Es esta otra persona la que está creando todos los problemas que hay. ¿Yo? No. Y todo lo equivocado, todo lo malo, todo lo dañino hemos nos regado por afuera y depositado en una persona o una institución. En, en este momento, para que el, el otro escuche, para que el otro acepte de cambiar su actitud, eh, si creamos esta dinámica que tú eres el totalmente equivocado y yo no, si esta persona dice, bueno, tienes razón, es que esta persona está aceptando el planteamiento básico que no debe de, de, no debe de existir en el planeta. Y si tú solidificas el otro con este planteamiento de la ira, no estás dando la posibilidad, posibilidad de la persona identificarse con su bondad o identificarse con otro aspecto de su ser que no sea este error este esta acción negativa no estás dando la oportunidad a la otra persona cambiar porque no les estás entregando eh, la base para decir mira es cierto que cometí estos errores esto no me hace un demonio y porque no soy demonio puedo ser otra cosa pero puedo actuar de otra manera así que con ira con la solidificación con, con la intensa proyección de la maldad en el otro, estamos cerrando la base para un diálogo auténtico. Y si queremos ver cómo cambiar una dinámica social, si descartamos la necesidad de dialogar, ya creamos un panorama donde solo guerra va a cambiar las dinámicas. Porque estas son las opciones, eliminar la oposición o entrar en algún diálogo donde podemos reinventar nuestras posiciones. Así que la, nuestra propia ira impide una base necesario para el cambio. La, eh, a veces lo que nosotros podemos hacer si desarmamos esta solidificación de la ira y nosotros miramos al otro reconociendo y creyendo aunque no sea visible, aunque el otro mismo no lo ve pero nosotros reconocemos y creemos que ahí hay una base de bondad no tapada y me ofusquecida con mucha confusión en este momento quizás pero ahí hay un ser humano y un ser humano tiene como parte de su mezcla la capacidad de actos nobles, la capacidad de amar, la capacidad de bondad. Y a veces tú, al creer en esto con la otra persona, al conectar con esto con la otra persona, ya le permites ser esta persona bondadosa y alejarse, con las acciones negativas. ¿no? Y si niegas que tiene este bondad latente, le estás básicamente diciendo, tú no tienes otra opción, tú tienes que ser malvado. ¿no? Y de ser así, ¿cómo tiene la abertura de transformarse y de cambiar su planteamiento? Tú le has descartado de tu mundo, ¿no? Entonces va a vivir, seguir viviendo en el mundo. Que, ¿no? que, que tú querías cambiar. Y todas eh, estas explicaciones de las maneras en las que la ira eh, nos perjudica, eh, les estoy compartiendo y presentando eh, porque la, la, el cambio de nuestra relación con la ira como parte de nuestra nuestro activismo, de nuestra acción social o de nuestras relaciones personales la, nosotros si vemos que la ira eh, no es favorable para nosotros en estos proyectos esto nos permite cambiar nuestra relación porque no estamos cayendo en algo dañino y, y que hay alto peligro para personas espirituales que pensamos que o oh, la ira es mala, es parte mala de mí, yo no quiero enojarme y por lo tanto no voy a mirar las situaciones que me provocan esta sensación. Y esto podemos terminar eh, no cumpliendo nuestras responsabilidades personales y sociales. Eh, es cierto que eh, podemos estar en un momento donde la ira tanto nos abruma que necesitamos tomar alguna distancia y enfocarnos en algo muy positivo que podemos aportar en otra dirección mientras fortalecemos nuestra ecuanimidad y nuestra sabiduría. Puede ser, pero si nuestro dejar de mirar la situación básicamente implica que no me gusta cómo me siento cuando lo miro, así que no lo voy a mirar, esto ni es cumplir la responsabilidad social ni es práctica espiritual es otra forma de egocentrismo es un, es un, ¿no? es un egocentrismo espiritual, espiritual ¿no? en que ya sé suficiente del manejo de las emociones que yo sé cómo no ponerme en una situación donde siento lo que no me gusta no lo estoy trabajando no lo estoy reconociendo. No estoy fortaleciendo mi capacidad de trabajar con esto. Simplemente me estoy quedando en mi zona de confort. Y esto no es una, esto no es crecimiento. No es transformación. Y no es práctica espiritual. Así que hay este, este riesgo. Y, y cada quien tiene que, que introspeccionar y ver si está en esto. ¿Mm? La... Eh, la decisión que podemos tomar, que en cierto momento yo no puedo estar directamente trabajando o cumpliendo mi responsabilidad de participación ciudadana porque me pongo rabiosa. ¿No? Entonces, la podemos y debemos darnos una tarea muy, muy solemne de que entonces voy a trabajar, en otro ámbito voy a cumplir mi responsabilidad social en otra dirección trabajando con algo que sí sé que puedo hacer nutriéndome de algo positivo, como mi aportación. Pero no pensando que con esto descarto mi responsabilidad, sino de saber que esto es en el entretiempo. Mientras logro saber cómo manejar ¿no? mi ira para poder sí cumplir mi meta, las metas que tenemos en otra área. Y esto es un, un aspecto de la sabiduría. Pero el propósito de darnos esta perspectiva de la ira eh, es eh, no para reprimir o rechazar nuestra ira, sino de, de, de hacernos o ayudarnos en tomar una decisión no que no debo sentir esto, sino que no quiero sentir esto. Y la, la re relación que debemos de tener y que queremos tener cuando entramos este trabajo de, de saber, aprender a luchar o de trabajar de manera eficaz, sabia y positiva, no podemos estar enojadas con nosotros mismos porque nos enojamos no podemos estar rechazando la ira como rechazamos a las otras personas porque entonces estamos también no otra un triple victimización no la ira nos controla percibimos que la situación nos controla y nosotros mismos nos rechazamos porque estamos enojados es una triple victimización y ya ni, ni posibilidad que vamos a poder actuar como personas de poder, de sabiduría, que realmente pueden afectar eh, las dinámicas de manera sabia y positiva. Así que iniciamos este trabajo de transformar nuestra relación eh, con la ira y con las situaciones eh, negativas simplemente al identificar que yo no quiero sentir esto. Y con esta idea de que no quiero sentir esto, eh, basándonos en por qué no quiero sentir esto, porque no me ayuda. Entonces esto no nos da la base para, para cambiar eh, nuestro propio entorno interno para poder luchar a largo plazo de manera positiva que no nos deja al fin de, de largos años trabajando, que no nos deja resentidos y sin frutos de nuestro trabajo, que sí es un peligro si luchamos muchos años motivados por la ira. Y la tarea para esta, esta fase de nuestro trabajo, para esta semana, sería de, de observarte, no rechazando la ira, sino observando... Cuando surge esta sensación de que no puede ser, no, no puede ser, no. no. Este rechazo, este querer anhelar el otro o la situación. De reconocer lo que está sucediendo y en vez de cambiar la, el discurso y decirte que hasta ahora no ha podido ser diferente. Pero yo voy a buscar mis maneras de poder aportar algo. Para, para aplicar una sabiduría que ¿cómo? no es que no puede ser porque es. Entonces, obviamente, pudo ser. ¿no? Sino que hasta ahora no ha podido ser diferente, pero el ahora es donde vamos a iniciar el cambio. Y así rescatar nuestra sensación de sí poder hacer algo. Y basado en esto ya empezar a buscar lo que sí puedes aportar que sea positivo. Y esta tarea es para los momentos en el trabajo, los momentos en las discusiones entre amigos, en los momentos de estar leyendo entradas en Facebook con, de perspectivas con lo, las cuales no estás de acuerdo. Cuando surge esta situación, ok, no, sí puede ser así, ha podido ser, pero no, yo voy a ver qué yo puedo hacer para que sea diferente en el futuro. Y para la siguiente vez que nos reunimos aquí, eh, vamos a iniciar eh, un doble trabajo, ya que somos en los dobles y los triples esta semana. Vamos a iniciar un doble trabajo para ver cómo nosotros eh, podemos trabajar con lo que hay dentro de nosotros y cuál es la conexión entre lo que hay dentro de los corazones de los miembros y la sociedad misma, las estructuras y las dinámicas sociales que tenemos. Porque en este vínculo hay enorme oportunidad para, para aportar eh, cambios eh, positivos y sobre todo duraderos. Nos vemos entonces.